Que, 15 de febrero, el, para el primer de el, mandatario de Brasil eh, afirmó que el un, pueblo tiene el poder cultura, de elegir al candidato o candidata de su preferencia para gobernar es. el país, pues es un ejercicio pleno de la democracia. La democracia. Un de día que el pueblo no quise no más, él no va votar a votar en usted, va a votar en otro. Y que va a tener la misma constitución que va a permitir que pueda tener más de un mandato, más de dos mandatos, más de tres mandatos. O que eu acho é que, sabe, nós precisamos ter consciência sabe, de que o processo democrático de cada país é construído a partir do grau de consciência política e da evolução cultural de cada povo. Da minha parte, eu tenho toda a compreensão, sabe, de que o povo boliviano, e que o povo venezuelano queira... De... El jefe de Estado venezolano Hugo Chávez describió el sistema político venezolano como amplio, electivo, participativo, democrático y alternativo aclaró que estas características están reflejadas en nuestra carta magna En democracia tú presentas tres, cuatro, ocho candidatos cada candidato es una opción y el pueblo escogerá por una opción cada quien votará por la opción que más le guste esa es la alternatividad, ganará uno y el, que, el que saque más voto. Las declaraciones fueron emitidas durante el recorrido de ambos mandatarios por las instalaciones del proyecto de desarrollo agrario socialista, la planice en el Estado Zulia. El presidente Lula también hizo énfasis en que se deben respetar los procesos políticos de cada país, pues es una manera de acatar la voluntad del pueblo. Angélica Ramírez, La Noticia. You. Yeah.